La mañana con 5 minutos, 9 con 5. Estamos en el nuevo horario de buena salud. Ya lo sabe usted, voy a estar con ustedes todos los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana, hablando de los temas más importantes de la salud en nuestro país. Hoy voy a hablar con el doctor Henry Marcos, quien es cirujano plástico. Y voy a hablar de las operaciones de la nariz. La nariz es uno de los órganos de nuestra cara, es el órgano que marca nuestra personalidad, es el órgano que permite eh, nuestra respiración. Y muchas veces hay razones para operarla, hay razones de tipo reconstructivo para operarla, por accidentes, algunas eh, distorsiones estructurales. O, o, ...o respiración o, o problemas fisiológicos que hacen que hay que tomar una decisión para una intervención quirúrgica. Pero hay otros momentos en que no nos gusta la nariz que tenemos... ...o la queremos cambiar por diferentes razones. De eso y mucho más vamos a hablar ahora, pero vamos a dar la bienvenida al doctor Henry Marcos. Bienvenido, doctor. Bien, sí, doctor Rubio, gracias por la invitación. Como bien lo mencionó en este programa, vamos a resolver dudas... ...a informar a los pacientes sobre lo que es la rinoplastía, básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo debe operarse una persona en la Por ejemplo, una persona muy jovencita, 14 años, se puede operar de rinoplastia la rinoplastia se sugiere operarse cuando ya terminó el desarrollo en los pacientes. Básicamente en mujeres pasado los 15 años y en varones eh, pasado los 18 años. ¿Por qué en mujeres a partir de los 15 años? Porque básicamente la menarquía en las mujeres empieza a los 13, 12, 11 años y ya prácticamente a los 15 años ya terminó el, el desarrollo en una mujer. ¿no? Y, lo por, y queda muy poco por desarrollarse. En cambio en los varones... Hasta los 18 años se desarrollan y todavía hay crecimiento tiene... que no ha terminado en la, claro. cara, en la cara y el resto del cuerpo. También, Así es, ¿no? por eso es que este, se sugiere en los varones pasado los 18 y en las mujeres pasado los 15 años. Uh -huh. Bueno, pues ahora se está estilando, te regalo tu operación de nariz por tus 15 años, por tu quinceañero. Es, Capital. Eh, eh, eh, eso se está estilando últimamente, ¿no? Sí, es muy, muy frecuente esto uh -huh. en los últimos años. Yo hace como 5 años estuve en Argentina. Justo tuvo una colega que era este, de Colombia y me dijo que ellos a los 15 años ya pedían o una rinoplastía o un implante de mamas. Y eso a partir de un par de años acá en Perú se está, ya está, está comenzando Ya está comenzando sí, así. Piden para una, un quinceñero una rinoplastía o un implante de mamas. Correcto. Y, y doctor, ¿cuándo debe operarse la nariz? Ustedes antes de operar a una nariz, primero hacen una evaluación de la función de la nariz. Primero hay que cuidar la función de la nariz. Sí, la rinoplastía es una cirugía, es la cirugía estética que nos permite mejorar la forma y el tamaño de la nariz. Podemos mejorar la jiva de la nariz, la, podemos la levantar ¿no? la punta de la nariz, la punta nasal, podemos mejorar las alas de la nariz, podemos mejorar el ángulo nasolabial en la punta podemos afinar uh -huh. este, de repente la punta, podemos mejorar el ángulo nasolabial. Esa es una rinoplastía estética, básicamente los pacientes jóvenes. Pero hay pacientes que tienen accidentes de tránsito, han tenido alguna agresión o de repente han tenido eh, antecedente una fisura labial y palatina. Esos pacientes tienen desviación del tabique. Uh -huh. Entonces nosotros a todos los pacientes le evaluamos y le hacemos una rinoscopia y si es una rinoplastía secundaria o por segunda vez, le pedimos una tomografía para evaluar básicamente cómo está el tabique y cómo está el cornete. Uh -huh. Entonces, una rinoplastía estética es cambiar la forma mejorar el tamaño de la nariz, pero una rinoplastía funcional es una rinoplastía estética más la corrección del tabique desviado o también tratamiento de la hipertrofia de cornetes. Entonces, de esta manera podemos tener una nariz bonita y a la vez podemos respirar mu mucho mejor. ¿no? Y la parte funcional lo, lo realiza el otorrino en un mismo acto quirúrgico. Uh -huh. o sea, el otorrino hace el tabique, el cornete y nosotros los cirujanos plásticos hacemos la parte estética. Uh -huh. Muy bien. 212-5353 son nuestros teléfonos, 212-5353 para que usted pueda conversar con el doctor Henry Marcos y estamos hablando sobre las operaciones en la nariz, estas Capital. operaciones que cada día son más solicitadas y son más frecuentes en nuestro país. Muy bien, sí, el doctor, ya las mujeres de 15 años en muchos países, a los 15 años piden aumento de mama o su primera operación de la nariz. Muy bien. Eh, ¿Qué riesgos, ¿Qué riesgos podemos tener? ¿Qué recomendaciones? ¿Cuánto tiempo demora una operación de la nariz? Los, todos, los, todos los pacientes que se van a operar, primero pasa una consulta preoperatoria para hacerle una evaluación, para uh -huh. conversar con el paciente cuáles son sus expectativas y qué es lo que le vamos a mejorar. Uh -huh. Posteriormente se pide su, sus preoperatorios. El preoperatorio nos va a indicar el estado de salud del paciente. Pedimos el hemograma, perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina. Pedimos su riesgo quirúrgico. Si tiene antecedentes de una patología, de repente no sea sé, asma o, o de repente una enfermedad endocrinológica. Este, Muy bien lo que ha dicho usted. Eh, ejemplo, ¿Un joven asmático o una joven asmática también acredita para hacerse una intervención de nariz? Claro, acredita, pero tiene que ser evaluado por el neumólogo. Uh -huh. Entonces, un paciente asmático se, es evaluado por el neumólogo, le da sus indicaciones sus este corticoides o de repente sus inhaladores, o un paciente que tiene hipo o hipertiroidismo ese paciente, o pongamos que sea mayor de edad, que sea diabético, controla su glucosa y ese paciente está apto para operarse. Claro, primero una operación de nariz, es una cirugía que tiene que tener los rigores de cualquier otra cirugía, estar en manos expertas, en una institución que tenga todas las condiciones ...del caso para las complicaciones, para los imprevistos que se presentan. O sea, una operación de andaleño no lo puede hacer cualquier persona, no lo debe hacer cualquier persona. Claro, la, como menciono, es lo, nosotros evaluamos al paciente, le pedimos todo su preoperatorio... ...y una vez que tenga el preoperatorio y esté en, up, en condiciones, el paciente se programa a sala de operaciones... ...el día que viene a sala de operaciones, el paciente debe estar en ayunas... ...la anestesia que, que nosotros este, utilizamos es la sedación el anestesiólogo le da sedación y nosotros este, le colocamos Capita. una solución tumescente. O sea, a diferencia de, de repente de otros colegas, nosotros colocamos ¿Qué una solución. es una solución tumescente? Esta es una, una técnica que de repente lo adquirimos del, del, de un doctor este, mexicano, el doctor Marín. Uh -huh. Entonces, él observó que mediante una... Este, en la lipoescultura hacían, colocaban una solución en buena cantidad tumescente. Uh -huh. Entonces hacía es que el sangrado sea menos. Uh -huh. Entonces nosotros, para este para la rinoplastía, antes utilizábamos una silocaína o epinefrina, ahora la solución es un poquito más, dos, dos silocaínas, y, eh, o de repente una silocaína, también utilizamos este el ácido tranexámico para que pueda disminuir el sangrado. Claro, hace hacemos una, una hace solución. Hace Claro, hacemos Ando una me... solución uh -huh. que, eh, si antes hacíamos de repente poca infiltración local, uh -huh. ahora infiltramos mucho más. Entonces, ¿eso qué nos ha permitido? Eso nos ha permitido que la disección sea mucho más fácil. Hay como una hidrodisección de esa zona a nivel de los ajá, cartílagos. Ajá. Hace que el sangrado intraoperatorio y posoperatorio sea, sea mucho menor. Qué interesante, qué buen descubrimiento. Y, y, como, este, y como se le infiltra bastante, el dolor posoperatorio también disminuye y hay menos equimosis. Eso básicamente lo describió el doctor este, Marín, un doctor mexicano, mexicano. Mm -hmm. que, este, que hace bastante rinoplastía y su técnica es el rinofaz. Y de él también copiamos una técnica que es la rinoplastía semiabierta, que es a nivel del borde marginal, mm -hmm. en la cual ya no hay una incisión de delivery, si queremos hacer una rinoplastía cerrada, que las incisiones delivery a veces causaban retracciones a nivel de las de las válvulas y al final había un poco de problemas respiratorios. ¿Cuándo quedan las personas con una voz nasal? A veces están hablando muy eh, como que eh, hay una estrechez, de todas maneras una operación de nariz va a llevar a una estrechez del conducto respiratorio, del, del, del, del, del, de la luz de la nariz. Claro, si tiene una nariz grande, una jiba grande uh -huh. y sacamos el, el techo de la, de la claro. jiba, va a disminuir. Justamente ahí viene el, el detalle que si nosotros no hacemos una evaluación de este paciente previamente una rinoscopía o si es una, un paciente con, con rinoplasia secundaria, una, este, una tomografía, este paciente puede tener el tabique desviado. Si yo no le corrijo ese tabique desviado, de repente el paciente no tenía problemas para respirar, pero como el tamaño del, de ya de la nariz disminuyó, y el aire que entra es mucho menos. O sea, y el... si está desviado, ya se exacerbó mucho más. Uh -huh. Entonces, esa, ese, ese problema respiratorio. Entonces, para evitar eso, siempre una rinoplastía operamos con el otro rino para que pueda. Porque normalmente hay una ligera desviación, otros tienen una desviación muy marcada uh -huh. para corregir esos Pero problemas. Pero siempre los seres humanos tenemos al, algo, algo, en el algo tabique. de desviación. Sí. El tabique no lo vemos porque está ahí verticalmente ubicado, ¿no? Claro, que divide y, la fosa nasal y, derecha y puede y la fosa estar nasal izquierda. doblado o sea, desviado hacia cualquiera de los lados. Puede estar desviado en forma de C, puede estar en, desviado en forma de S, incluso puede tener unos espolones o unos, uh -huh. unas crestas a nivel del hueso, porque el tabique se compone de, de cartílago y de hueso. Por eso a usted joven, a usted señorita, que es, quiere hacerse una intervención de, de nariz, que no está mal, pero primero una evaluación de cómo está funcionando su nariz, eso para es no importante. tener consecuencias después que ya no se puede... No se, no, no, ya, ya, ...ya no se pueden resolver o, o, o tienes unos resultados que no son los que esperabas, ¿no? Eso es cierto. Cuando viene un paciente para una rinoplastía secundaria... ...a veces ya tiene incluso colapsados los, los alares, se colapsan las fosas nasales... ...entonces lo que uno le dice ahora prima básicamente la parte respiratoria... ...más que la parte estética, porque si sí hay que sacar cartílagos del tabique Muy para bien. mejorar... ...o cartílagos del, del, del, del, de la concha auricular para mejorar eso... Y a veces estéticamente no queda bien, queda ligeramente abultado, pero ya va a poder respirar bien ese paciente. Muy bien, con todas estas consideraciones que nos ha dicho el doctor eh, el doctor Marcos, eh, cirujano plástico, eh, vamos a un corte brevísimo, vamos a una pausa interesante para ustedes, pero prepare sus llamadas, porque están listos para contestar todas las curiosidades sobre esta intervención quirúrgica que cada día es más frecuente en el mundo. En el mundo. 212-5353, 212-5353. Vamos a dejarles una curiosidad. Cuando la punta de la nariz va cayendo, es signo de vejez. Con esto y mucho más volveremos. 9 con 16. 9 con 19 minutos, 9 con 19, ¿cómo están queridos amigos? Los que se están conectando recién con nosotros, ya lo saben, estamos desde las 8 de la mañana y vamos hasta las 10 de la mañana, a partir de hoy, todo el año, todo el año, vamos a estar dos horas hablando de temas de salud aquí en Radio Capital. Hoy estoy con el doctor Henry Marcos, cirujano plástico, para que comentemos con ustedes ...todo lo que quiera saber sobre la cirugía plástica... ...al final nos dirá hasta cuánto cuesta... ...muy bien... ...vamos a seguir haciendo... ...212... ...me quieren el teléfono... ...ahí está, ahí están los teléfonos en la pantalla... ...212-5353... ...212-5353... ...y ahí está la primera llamada... ...ahí está la primera llamada para usted doctor... ...Marcos... ...buenos días... ...Hola... ...Mercedes... ...Hola... ...buenos días señora, ¿su nombre? ...Mercedes... ...Mercedes... ...Mercedes... ...sí... ...muy bien, ¿cuál es...? ...una consulta del doctor... Mira, yo tengo, tuve a mi niño que te, cuando a los dos años, él se metió una pila en la nariz, uh -huh. una batería, ¿ok? En que eso lo llevé al hospital, pasó tiempo, como dos meses, tres meses, y a mi hijo le salía como sangre négrica de la nariz. Cada rato lo llevaba al hospital, y según los doctores le encontraban papel, papel higiénico e dentro de la nariz. Lo tuve como dos meses así, ya fue la última que mi hijo tuvo una fiebre bien, bien fuerte, que, que le sacaron una o oh, le sacaron una rarapía por la nariz y encontraron que no era papel, sino era otra cosa. Entonces, al momento que le han sacado la pila, la pila se había incrustado en el, el que se puede decir, en el medio. Uh -huh, uh -huh. Ahí, esa. Y esa parte Mucho se hueco. ha hecho un hueco. ¿Qué edad tiene Oye. el niño ahora? Bueno, ya es un hombre de 32 años. Va a cumplir 32 años. Tre 32 años. ¿Y resolvieron ese hueco que se hizo allí, ¿Y ¿Corrigieron? Mira, solamente está con una un plástico, que como un botón que le han puesto. Es un botón que le llamamos acá. Uh -huh. Le han puesto eso. Ahora, yo quisiera saber hasta cuándo él va a tener eso, o tiene que hacerse, qué es lo que tiene que seguir, proseguir. Mira, yo no vivo en Perú, esa es la verdad, uh -huh. yo vivo en el extranjero, uh -huh. ¿no? Y ese si ya mi hijo, tú sabes, cuando ella es hombre, y ya no quieren porque le va bien, pero a veces no me gusta porque tiene olor, él sabe cuando tiene olor, tiene que lavarse con agua de sal le dijeron, uh -huh. o con agua, ¿ok? Pero ya yo pienso que ya está hecho un hombre, pienso, puede tener una operación, ahí, algo, que le puede poner, ¿cuál es la solución que le pueden dar? Muy bien, ¿Le quiere, hacer, ¿le quiere hacer alguna pregunta a usted a la señora? No, este, básicamente lo que le entiendo es que ha tenido una pila y las pilas por lo que emanan, o incluso cuando el, los pacientes si quieren pila, causan una perforación a nivel del intestino, ¿no? Y si la pila está un buen tiempo en, en la fosa nasal, como bien lo ha mencionado, tiene una perforación a nivel del, del tabique y probablemente algunas otras estructuras también ha lesionado. Entonces, sí... Si, el, esa perforación si sí es, es muy grande probablemente no se va a poder corregir, pero si es pequeña probablemente sí se va a corregir, se, se, se saca cartílagos a nivel de la concha auricular, se saca la fascia temporal y se puede corregir eso en, en no. zonas que son pequeñas, ¿no? pero si es grande no, no, no va no a va, este, pegar muy bien porque es la zona bien amplia del... Mm. ...de la fascia temporal, ¿no? Y eso básicamente lo realiza el otorrino, el laringólogo. Él va, de, va, va a decidir si, si, si va a tener un resultado óptimo o no. Es importante evaluar al paciente para ver el tamaño del, de la perforación... ...y ver si, se, si es candidato a, a poder estar Claro, y cuando, es, cuando hay un hueco en el tabique, doctor, se convierte en un pito, ¿no? Sí. Comienza la respiración y sale un, un silbido. Al momento ¿no? que, Ajá. como el aire respira, pasa de un lado a otro lado... Se, sí. se convierte en un pito. Señora, señora Mercedes hola Sí, eh, eh, sí, sí y su, su hijo cómo se siente él él está trabajando se ha logrado desarrollar ha hecho su vida sí, sí, gracias es feliz a... como sí, gracias está gracias Dios sí uh -huh. sí sí es tranquilo todo pero a mí esa es la, mi preocupación mía como es mamá estoy preocupada claro. respecto a eso ¿no? y esa y sí. esa se dice prótesis qué cosa es lo que ha puesto un plástico ahí probablemente una... es un prótesis oh, claro. es un plástico. y ese un está espíritu? permanente ahí o él lo puede sacar con la mano no, no, está permanente. Está permanente, permanente y no permanente ahí, le ha hecho ningún problema. Pero cada tiempo, o sea, su tiempo me dijeron que tenía que cambiarlo. Ajá. Él no ha ido a cambiarlo, solamente lo chequearon, pero no lo han cambiado. ¿Cuál es la, ¿Cuándo que ha que sido llegaron, la última vez que lo han visto? Probablemente, pues, ¿usted cree que tenga mm. alguna operación para que le puedan hacer algo? Porque lo tiene, como ellos dicen, el tamaño de un, wiki, de, un de un botón. Tamaño de un botón. Uh -huh. mm -hmm. Muy bien. ¿Cuándo ha sido la última vez que lo han visto al, doctor, al, al paciente? No. Hace, hace unos tres cinco años atrás. Tres o cinco es que y, ayudo... y lo tienen acá en Lima, lo tienen acá en Lima, ¿no? ¿O no, en no, el extranjero? No, no lo tengo acá en, Australia, en, en el extranjero. ¿A ustedes? ¿Usted sí. me está llamando del extranjero? Sí, ah, sí, la muy, verdad sí. Muy como bien. Como yo escucho su programa... Muchas gracias. ¿De dónde está llamando, señora, usted? ¿De qué país? Yo, yo llamo de Australia. ¿Dónde? De Australia. ¿De Australia? A, Australia Oiga, sí. lo que está pasando ahí es una pena... ...estos incendios oh, que ha pasado ahí, qué, qué, qué lástima que, que haya sucedido, sí, qué país tan bonito. Sí, sí, sí, sí, Muchas sí, gracias. gracias. Dios, a ver, vamos Dios, a conversar. Como. Mercedes, gracias por su llamada desde Australia, mire dónde nos están escuchando. A ver, yo le digo, desde el punto de vista práctico, ya 32 años ha hecho su vida, su niño, ahora que es su hijo ya adulto... Ah, ...se ha desarrollado, entonces yo creo que si en Australia, porque lo que dice usted, uh -huh. lo que se puede hacer allí es un injerto natural... ...sacar el eh, cartílago, cartílago del, de la concha del oído... ...de la concha del pabellón auricular... ...ya, podrían intentar eso... ...lo que puede usted hacer allá en Australia... ...buscar cirujanos o torrinos reconstructivos... ...o plásticos de reconstrucción... ...a ver si se intenta que algún tejido natural... ...de su propio cuerpo, de su hijo... ...pudiera entrar ahí... ...si eso pegó, se acabó el problema para siempre... Y si no, mantener esa prótesis que no le ha hecho ningún problema y ha podido hacer su vida. ¿Mm? eso es, esa es la ¿Qué dice usted, doctor? Sí, eso es lo que sugiero, ¿no? Que uh -huh. le evalúen previamente para ver si es candidato para una cirugía reconstructiva. Y si amerita, lo más frecuente es sacar el cartílago de la concha auricular, cubrirlo con la fascia temporal y colocarla ahí en el tabique. Muy bien, Mercedes. Que sea usted feliz y el joven también. Y gracias por escucharnos. Desde Australia, 9.26, 9.26. Tenemos otra llamada. Mire usted, doctor, por dónde están nuestras ondas sí, sonoras. Sí. Eh, buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Con Heidi Heidi. <risa> Heidi, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Eh, es que me realizaron una septoplastía. Septoplastía. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es su...? ¿Quiere que hablemos de esto o tiene usted una pregunta específica para el doctor? Una pregunta específica. Eh, el tercer día, después de mi intervención, me quitaron los tapones uh -huh. y me empezó a fluir eh, o a, a salir un flujo nasal. como uh -huh. No sé si es medio cristalino con un poco de sangre, eso es normal. Uh -huh. y me sale ¿Cuándo, ¿Cuándo se operó? ¿Usted se hizo una rinoplastía cuándo? Después del tercer día en ese carro. No, no. ¿Hace, eh, ¿hace cuatro Pero ahora hace cinco días. Hace cinco días, porque todavía está usted con la, con la, la voz, voz ahí. Está usted. ¿Hace cinco días le han hecho la... ¿Usted se hizo una rinoplastía o la, solamente la septoplastía, que es la operación del tabique? Eh, en realidad los dos. Los dos. Pero muy, más que todo era... Muy bien. Heidi, ¿qué, ¿qué edad tiene usted? 26 años. 26 años. ¿En este momento ya no tiene tampones en, en, en la nariz o todavía le queda algún tapón? Eh, solo las gasas. ¿Cómo no lo escucho bien? ¿Solo las gasas, dijo? Me pusieron las gasas, pero. Doy, en este, porque tapones. la escucho con voz nasal. ¿Está usted todavía sí. con gasitas dentro de la nariz? Sí. Porque hace cinco días. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuándo se van a retirar esas gasitas? Eh, ¿Por qué me sale ese flujo como si tuviera gripe? Ajá, A ver, doctor. ¿Eso es, ¿eso es normal o? Muy bien, ahí, quédese ahí nada más, quédese ahí, vamos a comentar. A los pacientes que <tose> se operan la nariz, hace mucho tiempo se colocaban tapones nasales. El gran problema de los tapones nasales es que los pacientes no pueden respirar. Todas las secreciones se quedan a nivel de los senos, seno frontal, entonces hay una cefala intensa, hay dolor de oído. De hace unos 5, 10 años prácticamente ya lo que se usa son splin, uh -huh. dos dispositivos internos que se colocan a nivel del tabique para ferulizar ese tabique. Uh -huh. ¿Por qué se colocan los tapones? Para ferulizar el tabique de manera por presión se para, que no esos... uh -huh. para que no haya hematomas, para que no no haya inflamación. Entonces, el el splin se va a colocar ahí, se va a suturar esos dos dispositivos y eso, ese ese splin va a ferulizar el tabique para que esté recto. No hay hematomas, no hay asinequias, porque a veces hay posoperatorios, pos ¿no? hay asinequias. Entonces, ahora se usa este, los splin. Todos los pacientes que son operados de, de una rinoceptoplastía o cauterización de cornetes, como yo le digo a los pacientes, estamos manipulando el tabique para poder corregirlo. Estamos manipulando el cornete, cauterizamos con un láser. Mm. Primero, ¿qué hace? El cuerpo inflama. Al inflamar va a ocurrir bastante secreción nasal. Es mm. normal. Los primeros días... A los que no se le coloca tapones nasales, es como una sanguaza, como lavado de carne, sale la secreción. Entonces, poco a poco disminuye y poco a poco va cambiando de color a un color amarillento. Entonces, va a haber secreción nasal, incluso a los pacientes, como le dije, posoperatorio que nosotros tenemos, hay poca inflamación, poco edema, poco equimosis, pero lo que le digo, en los días subsiguientes, lo que va a predominar es la congestión nasal incluso de repente vas a poder vas a tener que respirar por la boca todavía unos 5 o 6 días uh -huh. porque lo que predomina Ahora, la congestión por la manipulación interna que ha habido es normal es esa secreción ese fluido tampoco debe tener mal olor un Eso olor sí. un olor natural, natural sí. pero si comienza a oler a ver Heidi está con mal olor ese fluido que tienes Heidi se fue ya muy bien Le, Heidi si nos está escuchando cuando cambia un mal olor ya hay que revisar. Claro. Porque de repente. Porque de repente hay, algo hay ahí. una gasita, hay o algo. una casa que se ha quedado ahí Ajá. y hay que retirarla. Sí, que, puede ser. Que, pero... que tu cirujano vuelva bueno, a ver. ¿Qué es lo que recomendarías don Jerez? Que vaya a diario a su cirujano, a su control, le para vuelve? que, a, a, para que te evalúe, te vuelva a mirar y mire si no se ha quedado nada ahí adentro. ¿Muy bien? sí. Doctor, lamentablemente el tiempo. ¿Dónde se lo pueden encontrar? ¿A dónde pueden llamarlo al doctor Henry Marcos? Bueno, estamos lo ubicados... Lo felicito, doctor, por sus, sus capacidades. Muchas gracias. Eh, estamos ubicados en la clínica Vitalis. ¿Clínica eh, Vitalis? ¿Dónde sí, queda eso? En calle Los Higos, 166 segundo piso. Eh, pueden llamar al 943... ¿Y dónde queda los hijos Ah, es en, a la espalda de Metro de la Avenida La Molina, en el Distrito de La Molina. ¿En La Molina? En el Distrito uh -huh. de La Molina. ¿A qué teléfono pueden llamarlo, doctor? Pueden llamar al 943-748-452. 943-748-452. 452. O al 436-2575. 436-2575. Están ustedes servidos, señores, y pudieran tener una consulta con el doctor... Marcos, muchas gracias doctor, el tiempo se nos fue Quédese allí porque voy a hablar de otro tema interesante Viene la psicoterapeuta Claudia Tazara y, y vamos a hablar... No viene Tenemos otro Bueno, ya les voy a comunicar Me acaban de decir que hubo, uh, hubo algún problema Pero tenemos un tema psicológico que vamos a hablar 9.32, soy el doctor Rubio aquí en Buena Salud Estamos hasta las 10 de la mañana, volvemos